Cuenta. Hola Hola aló Hola Hola Hola Como hermoso ¿Cómo? tan tan tan tan tan tan tan tan tan <tose> oh, no no no, no no, no, no tiempo Hola tan tan tan hola tan tan Tiempo tan tan tan tan tan tan Hola Hola tan todo bien, bro. Bueno, hablen la puta madre, hablen, digan algo. No. God, please, no. no God, please. No God, please. No. Anichan. Anichan. A oh, Nichan. ¿Qué nicho. que nicho. ser ¿Quieres ser nicho. A ¡Te nicho. Nico! ¡Nico, nicho. nicho. nico No nico nico nico, nico. Oh, mi mi... No es, mi hermano. es el nicho. que nicho. A nicho. A nicho. A A nicho. A No campees, nada, no campees. no compres nada, no no compres nada, no compres no compres no compres no compres no compres no compres no no no no ella se pellece, se pellece como que yo se Sí, no, no, no <risa> tranquila tranquila nos estamos riendo pero en realidad la pueden estar matando y los <risa> otros riendo ¿no? <risa> ¡No, bonita. Corea! ¡Ay, no, señora! Por favor, puedes salir de tu mala ¿What? ¡Aira! ¿Tomaste droga? ¡Aira! ¿Alguien quiere un poco de dinero de caca? ¡No! Yo si sí quiero ¡Aira quiere un poco de Dijo mi versión maligna. Lo dijo. ¡Ay, lo mate! ¡Lo mate yo! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Atención señores suscriptores de..! ¡Eso! Para petarse los oídos. Eh, Sofía, tomaste mucho tiempo, hoy ¿eh? Cobran. ¡Ay, machito! No, ¿no? <risa> <risa> ¡Cubran sus oídos ya! ¡Uuh! -huh. ¡Me rompí el tímpano! Ay, ya los mataste Que va a hacer daño la garganta, amiga Es que mi voz es así ¡Hola, chica! ¡Hola! Ah. ¡Hola, ¿Qué? mi amor! ¿Cómo está? ¡Me falta la otra rubia! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo está? ¡Ah, mi amor! Sí, claro ¿Cuánto es 51 huevos más 51 huevos? Siento un... ¡Ay, ya me olvidé! ¿Sientes un huevo en serio? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! huevos! Esperando. ¡En serio! Lo que pasa es que estoy en móvil. <risa> ay, ay, ay. ¿Cuántas 100 chorizos más 2 chorizos? ¡No! <risa> ¿Cómo, cómo? 100 chorizo más dos chorizos más 2 chorizos. Ah, no eh. iba a responder, eh. Siento tus chorizos. <risa> ¿Sientes tus chorizos? ¡No sé! No sé de quién habla. Habla de tu padre. Ah, no, no. ¡Ay, un payaso! ¡Ay, grita! ¡Ay! mucho. No. No. Voy a jugar Murder usted... ¡Se muere! No, yo no. ¡Se muere! ¡Me muero, me muero! ¡Te salgo, te salgo! <risa> ¡Me muero, me muero! ¡Oye, chicos, sálvame! Para gritar, eh. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me ¡Ay, mis oídos! ¡Ay, mis oídos! ¡No me copies! ¡No me copies! ¡Copionaza! ¡Copionaza! ¡Yo sí, siento huevos! No. No. No. No. No. No. No. Tranquilízate, relájate, No mames. No No se relaja, No No No No ¡Estoy llorando! Un rato ¡Stop! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <Yes>. <risa> ¡Ay, ¡Ay, ah, wow, wow. Ah, wow wow, wow! ¡No, así no se, lava, wow. Sophie, así no wow, se lava. Wow. ¿Qué? El admin del grupo, ¿eh? ¿Quién es? Ah, Aira, Aira, Aira, ¿Aira? sí Aira. Aira, ella es la que creo que el grupo Muy bien, no te pregunté a vos, pero todavía. bien ¡Ay, cállate! <risa> no te ofenda no me gusta este. F, F en el chat una oveja queda muy bonito pero se ve muy feo gracias ¡Sí! no no me sale ¡Gracias! ya te la acepto creo ok no sé quién es ya le envió solicitud vamos ya le envió solicitud el otro sí yo ya te no envié mamón azul me acepto el ¡Sí, ti cuando quiero I'm right. ah!